Bienvenidos a un nuevo video de tu canal El Melpoker Hoy estaremos realizando un nuevo ejercicio propuesto para el día de hoy Con el programa de AutoCAD 2023 Si usted ha llegado por primera vez no olviden suscribirse y activar la campanita Para que YouTube les mande una nueva notificación cuando estoy subiendo un nuevo video Sin más comentarios vamos a iniciar con el ejercicio propuesto el día de hoy En primer lugar nos vamos a inicio y tenemos comandos que vamos a estar utilizando en el comando de 3D para ello, para activar este menú principal, tenemos que irnos parte inferior derecha donde dice co configuraciones. Eh, vamos a deslizarlo y vamos a seleccionar. Por defecto nos viene acá en la primera opción que dice Annotation. No drive Annotation. Pero vamos a activar el 3D Model Link. Okay? Una vez activado, nos aparece esta ventana de menú principal de 3D. Para ello nos vamos en primer lugar, luego nos vamos acá en el, lo que dice Top. Hacemos clic, nos vamos acá al front, no front hacemos clic ahí y luego vamos a estar realizando este rectángulo que viene a ser 60 por 55, eh, para ello vamos a tomar el comando línea, ubicamos parte superior o izquierda, la comando línea, ubicamos en un punto cualquiera, digitamos 60, una distancia de 60, ya ahí escape ahí tenemos ya la distancia de 60 y luego nos pide una distancia de 55, igualmente línea. Una distancia de 55, enter Igualmente vamos a bajarlo con una distancia de 60 y vamos a cerrar con una distancia de 55 Ok, el, seguidamente nos vamos a donde dice front, hacemos clic Vamos a deslizar o vamos a seleccionar el sureste isométrico ¿no? Sureste isométrico ya, ok acá ya tenemos ¿no? luego vamos a estar realizando con el comando pressbook en parte superior encontramos en inicio pressbook no y hacemos clic ahí y hacemos clic en el espacio del, dentro del rectángulo hacemos clic ahí y ahí vamos a tenemos una distancia nos dice una distancia que viene a ser de 30 más 20 ¿no? entonces en total sería 50 de distancia ok? Luego vamos a estar realizando este radio que viene a ser de 10, este radio de 10, con el comando que viene a ser aquí, vamos sólido y nos vamos acá al comando filter. ¿no? Hacemos clic ahí, seleccionamos la línea que queremos realizar este radio, en este caso hacemos clic ahí y nos vamos acá donde dice radio, ubicamos 10, ok, enter, luego enter y listo, otra vez enter y ya tenemos ya nuestro radio que viene a ser de aquí de 10, ok. Ya, luego vamos a estar realizando esta distancia que viene a ser 30. Vamos a sacar esta figura. ¿no? Eh, para ello lo que tenemos que re, re, retroceder. ¿no? Vamos acá sur isometric, nos vamos top. Luego vamos top. Vamos a seleccionar el mismo comando este isometric. Y nos vamos en la figura. Nos vamos en la figura. Luego vamos a estar realizando un rectángulo. En este caso vamos acá inicio. Eh, box rectángulo, no eh, vamos a cliquear en un punto cualquiera. Vamos a digitar una distancia de 55, tap y de 30, no de 30, 55, tap de 30, enter y una altura que viene a ser, por ejemplo, 70. Ok, ahora lo que tenemos que realizar esta distancia que viene a ser de 10, un, línea ubicamos este punto parte superior 10 y la horizontalidad también de 10 porque esta distancia viene de 10 ok vamos a enter listo ahí lo que vamos a ir, mover esta, este rectángulo vamos al comando mover hacemos clic ahí movemos a este punto a este punto y hoy sí lo podemos borrar las líneas de referencia luego vamos a estar realizando con el comando eh, sustraer, vamos a clic ahí, vamos a seleccionar el rectángulo que se va a quedar hacemos enter y el, y el rectángulo que hemos creado último no hacemos clic ahí y enter, listo ya tenemos ya ahí nuestra figurita, vamos a eliminar este, este, esta línea porque esta línea de referencia ok listo ya tenemos ahí nuestro rectángulo que viene a ser eh, de 30 no de 30 ahora lo que tenemos que realizar esta figura que viene a ser una distancia de 10 ya lo tenemos ahora vamos a ubicar esta línea nos dice esta línea con esta línea es un corte ok aquí esta línea ahora lo que tenemos que realizar esta línea con esta línea acá vamos a unirlo igualmente este vamos a unirlo luego vamos al comando press Prespo, hacemos clic acá en el espacio en el, en el triángulo, hacemos clic ahí y ubicamos hasta este punto. Ok, ya tenemos esa figura, no es inclinación que hemos podido realizarlo. Y ahora que tenemos que hacer estos uh, círculos que viene a ser una, dice una distancia de 10 y a círculo a círculo tiene una distancia de 20 ¿no? y una distancia de también de 15, Entonces, en que viene a ser la mitad de 30. Ok, vamos a moverlo. 3 en 3D, ¿no? bueno, vamos un poco de esta forma, ahí movemos, realizamos una línea, una línea de este punto a este punto que viene a ser una distancia, dice, de 10, ok, una distancia de 10 que va a estar generando un radio de, de 5, porque dice diámetro de 10, un radio de 5, vamos a hacer un radio de 5, luego vamos a hacer línea igualmente de este punto, línea, nos dice que tiene que ser una distancia de 20, ¿no? una distancia de 20, una distancia de 20, enter, y luego vamos a estar realizando un círculo que viene a ser igualmente de 10, de, de 5, ¿verdad? Un círculo de 5, ok, esta línea de referencia lo eliminamos, y nos vamos al, igualmente nos vamos al comando Pressbook, hacemos clic ahí, ubicamos en el círculo medio, hacemos clic ahí y nos vamos a este punto, ok, listo ahora igualmente en el siguiente, en el siguiente círculo hacemos clic ahí, luego nos vamos aquí, eh, hacemos clic aquí en esta esquina, listo, ok, nos vamos acá en conceptual nos vamos conceptual y vemos ahí que ya no estamos que nos está realizando ya nuestra figura como está propuesto, ok ya nos faltaría nada más el, el círculo grande que viene a ser un, un, un diámetro de 30 no una altura dice de 40 y una distancia de 45 ¿no? y por último que nos falta es este radio de, de 10 ok vamos a estar realizando volvemos en el 2d en 2d Suite, nos vamos a una línea no que ya tenemos una altura de 40 y aquí ya hemos realizado de 10 entonces nos quedaría de 30 no una distancia de 30 nos quedaría una distancia de 30 con Horizontal nos quedaría una distancia de 25 y ahí estaremos generando un círculo de 15, no un radio de un círculo que viene a ser radio de 15, ok. Luego vamos al comando prespo nos vamos a ubicar en el círculo, hacemos clic ahí en el círculo y nos vamos a ubicar a este punto, ¿ok? Listo, vamos a eliminar las líneas de referencias, suprimimos. Ahora vamos al comando 3D, al comando 3D, ahí. Listo, ahí lo movemos un poco nada más, un poco lo movemos y nos vamos a, por ejemplo, al comando que nos falta, eh, este radio que viene a ser eh, de 10, ¿no? Nos vamos acá a sólido, nos vamos acá a field, hacemos clic ahí, nos vamos acá a la parte inferior donde dice radio, ubicamos 10, enter y nos vamos acá en la línea a, vertical, hacemos clic, enter, enter, listo. Y eliminamos la línea de referencia, ¿ok? Ya tenemos ahí nuestro... Nuestra figura propuesto el del día de hoy, ok. Luego, eso sería todo para el día de hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita eh, o comparten este video Y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.